Hola, ¿qué tal? Soy Xavi Luque, bienvenidos a otro vídeo de mi canal. Vamos con... Georgia. Vamos con la georgiana Miriam Big Baba. Y la canción I Believe fue tercera medalla de bronce. A pesar de que para muchos era también ganadora, fue una sorpresa que, que no ganase ni Georgia, ni Irlanda, ni Armenia, ni España, ni Reino Unido. Ni Holanda, que era la favorita desde el primer minuto. Pues no, ninguno de estos ganó, fue Francia. Y bueno, vamos a ver la actuación de, de, de la tercera clasificada. La canción brutal, la actuación brutal. A pesar de que había muchos rumores de que había bajado esto bastante con, con el vestuario, no creo que la aceptase en el vestuario. Yo creo que fue muy bien votada. En el televoto no tanto, sí que ahí la penalizaron un poco, pero... La canción era para quedar tercera para arriba. Así que bueno, vamos con Marian Big Baba, de Georgia. Me encanta el drama del principio. Y la voz que tiene Marian Me encanta Lo hizo súper bien O sea, tiene un control de la voz que es que yo alucino con que sean niños además, bueno, dejaron esos efectos que yo al ver la presentación dije que no podían ser posibles pues sí, lo fueron me encanta el drama de esta canción. ¡Chica! ¡Oh, my God! O sea, ¿cómo lo da todo en esa parte final? Es brutal, brutal, brutal. Me encanta, me encanta cómo cantó, cómo interpretó Marian. Brutal, brutal. O sea, le puso toda la pasión a I Believe. Es que de verdad, o sea, estuvo muy difícil, estuvo muy difícil. Quizás es por eso, porque había mucha calidad con las buenas, que nos despistamos y votamos. Bueno, no quiero decirlo, porque sé que si alguien votó a Francia es porque era su favorita. Punto. Tengo que entender que la gente tiene otros gustos que no son el mío. Me cuesta, pero voy a, a lograr intentarlo. Y lo conseguiré. Pero no, de verdad. Esta canción era también para alzarse con el triunfo, o sea, brutal, Georgia. O sea, saben cómo hacerlo, saben cómo trabajar esto. Muy bien, muy bien, Marian Big Baba con Ivy Believe. De verdad, enhorabuena por ese tercer puesto, que para mí también podría haber sido un primero, sin duda. Bueno, pues hasta aquí Georgia, Marian Big Baba y Ivy League. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, no olvidéis darle like, suscribiros y nos vemos en el siguiente.